Hermanas y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, hoy quiero expresar a nombre del pueblo boliviano mi enorme satisfacción por esta revolución bolivariana de Venezuela. Bolivia hija predilecta de Bolívar, en Bolivia garantizando una revolución democrática y cultural. En Bolivia los pueblos obreros originarios, pueblo patriota apostando por una transformación profunda que empezaron en Cuba, Venezuela, ahora en toda Latinoamérica. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, a esos pueblos que luchan por su liberación, a los pueblos que luchan por la igualdad, por la justicia, por la soberanía, nuestro todo, mucho apoyo para liberar a toda Latinoamérica. Por eso quiero decirles, hermanas y hermanos, juntos, ¡patria muerte! ¡patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡ahora, carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva, ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva, ¡Que viva Cuba! ¡Que, viva! ¡Que vivan los comandantes de Cuba Venezuela! ¡Muchas gracias!